Hola banda, buenas tardes, buenas noches o la hora que estés viendo este videazo, pero bueno como están, no muy bien, en este video vamos a probar otro juego de fútbol pero bueno vamos con el gameplay. Ué, quítate, este será mi mejor gol. Te la voy a quitar como la ves. Quita de aquí yo voy solito. No porque la, la vas, vas a, cagar. a cagar. Y encima ya fallaste como 20 veces frente al arco y sin arquero xd. Porfa, gano fallaré más. Mejor vete tú solo porque ya dijo esa mierda como 15 veces. XDDDDDD, como te barriste. Me barrime en XD para quitar el balón. Son bien nus contra mi caja. Mira que te como hermano, mira que te como hermano. Su puta madre de brazo! <SILENCIO> Señor cartero, tú eres el único que puede usar las manos. Ah, no más y sí, cierto. Ya nos metieron cinco. Hay que meter más goles para ganar. Jeje, eso no va a pasar. Sigue hablando. Ya verás cómo te vamos a sacar la chucha sin piedad y cómo vas a sufrir hijo de puta. Oye, tranquilo viejo. Wey, cálmate, si solo fueron cinco yolazos, pero en los cinco golazos no fue mi culpa ¿eh? Hostia. Como que no? Si te aventaste a lo pendejo y encima. Los 15 tiros de más no entraron gracias a tu puta suerte. ¿Acaso crees que los goles entraron al arco de casualidad? Rayos, cuánta intensidad. Qué mega pro. Pero ya voy a meter el empate. Quítenle el balón. No quiero que me metan gol acabando de llegar. Lo que usted diga, mi reina. Calla, fan de BTS. <risa> Te mamaste. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde.